¡Qué tal! Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video. video. El día de hoy nos encontramos justo como lo pueden ver y observar en la selva. Miren en en la selva. Eso. Estamos en el Amazonas, Mario. No, no, no, no, no, no, no. ¡Ey! Ahorita nos baja un chango la... peludo. ¿Un chango peludo o, o un tigre, Mario? Que miren cómo tenemos que pasar por aquí. Ah, ah, ahí va Mario atrás. Venimos a lo que es la cascada de vuelta de Palo Malía. De Palo Malía. De Palo Malía, pero ahora con pues, Nano porque no la hemos traído, Si ¿eh, Sí, exacto. Para que conozcan Nano, oh, ya que es un rico. paisaje muy atractivo y bonito. <risas> y, uh. Es rico Es para rascarse la espalda, rascarse la espalda. Como dijeron Chango sí. que... <risa> a, a de cuenta que cuenta pues, que Fernando viene a hasta conocer cosas naturales como <risa> Exacto. El Salvador así algo O sea vengo como a saber qué es lo que tiene México Eso yo no sé qué es Ahí sí, él, yo, él, él y yo, está, yo sé Parecen un montón, parece de, un montón de, de coquitos Pero sabe <risa> qué ser Y miren oh, Es poquito de lo que se logra ver nomás aquí al principio Porque más arriba está más bonito. que te quería comentar que la vez pasada que venimos, agarramos el camino contrario, ¿sí? este es, es nuevo para mí. Y la verdad que aquí es mucha naturaleza, en no hay civilización de gente. Sí, aquí no, aquí es un punto muerto. Sí Vienen turistas pues, a conocer, pero, pero así que haya aquí eso no hay. Ajá, como pueden ver, viene muchos turistas. Es que a ellos les gusta lo difícil. Ajá, les gusta aquí lo difícil. ¡Aquí el camino! El camino difícil. Está chido Está bonito Sinceramente Andar aquí me siento como andar en El Salvador Está muy chido la verdad Nos gusta tomás, mucho Lo más que decirles que Aquí esta caminata De repente tienes que pasar por el río Que si no vienes con tenis te, pues Las piedras te pueden cortar o ah, picar eh, Se te, te meten te dentro de la planta. no estás acostumbrado igual a caminar por las piedras Porque Nano es un experto exacto. Igual yo puedo andar sin, sin esto es mejor ah, Exacto, véanlo sí, sí. Como si nada Pero uno que no se ha acostumbrado a... Para atrás, sí. plash, plash, plash. ¡Listo! ¡Tosta, legazo! Ahí va <risa> bueno, Nano, se va divirtiendo. Nano si sí sabe divertirse en el río. Vean, vean, vean, vean, vean. vean. ¿Cómo le hace? ¿Ah? ¿Cómo le hace? Nada, no, déjalo correr. Vénganse va, Ahí vamos, Todo ahí bicho, vamos. Que... Grábalo, grábalo, se va a caer. Se va a caer, se va a caer. ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay ¡Se ay, cae! <risa> y estas son las aventuras que se viven aquí en el río es, la, es lo chido de venir al río ya no puedes no resbalar apórale esto es como ejercicio exacto es ejercicio sí, ya, pero... ya empecé a sudar miren no ya igual todo sudando ya <risa> ¡Dios San Pedro Es lo bonito de aquí, lo divertido ¿Está helada o no está helada? ¿Sí? Sí, rica. Una bomba, Maravilla. una bomba oh, no la caer, Nada va la, no la a caer a Nano en el lomo eh. te sí, va Laro, Como lucha libre te va a caer oh, <risa> Ahí está, una bomba Tienes que doblar los pies ¿Qué chiquito es esto? Oh, está bien a gusto Sí, la sí. Lo chiquito no. es para aquí, pero los, para los grandes, allá ven. ¡Ah, marón! <ríe> Está fechito. Este es el comienzo. Exacto. ¿Queremos llegar a la propia? Sí, ahorita vamos a subir a lo que es la cascada. Ajá, y pues vamos a continuar. Vamos a darle. Algo muy chido y bonito de aquí que puedes caminar sobre el agua, o sea, dentro del agua. Es, es algo que no vas a poder evitar porque el camino hacia la cascada está lleno de así de charquitos muy bonitos y de agua clarita, pero vamos a continuar también hacia la cascada. Un arbolito, ¿crees que me aguante? No, güey. a una Si ¿Sí me aguanta. Si <risa> <¿Sí> aguanta. ¡Ah, <risa> <¿Sí aguanta? risa> <¡Ay>, mi costilla! <risa> Llegamos a la Qué cascada. Se siente llegar con sacrificio a algún lugar hermoso. ¿Qué te pareció la cascada, nano? Está bien. Si me quito los, los tenis, ¿crees que me hagan pericu? Claro, no, tome carne muerta, Yo no. Carne buena. <risa> los otros a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los, los no, para mí esos más que a morir de hambre por unos tres días. ¿sí? <risa> pero después pone los pies uno y ahí ya a comer. Exacto. ¿Te vas a aventar? Sí, pero de ahí he ido. ¿no? ¿De dónde? Que ya, que de allá donde está el lado de cemento. ¿Desde allá arriba? No, ya allá va <risa> a morrer acá los dientes. se relaja uno bien bonito, pregunto, ¿ah, Es lo chido de aquí, se, se relaja uno. Ah, al escuchar la cascada y todo eso, se relaja uno. Y luego estar aquí con el agua. Luego, como está heladita, ustedes no la sienten, pero está heladita, está fresca. Ya chido se que se el agua y todo. ¿eh? Ah, exacto, estaría chido. <risa> pero no, está justo aquí. No, sí. cuando sí. vengan aquí a Guayarca, vengan a la cascada de María. ¿Es senderismo? Sí. ¿Es, no, ¿Es algo chido? Sí, como en 10 minutos, aquí no ocupas más minutos. ¿Verdad o ¿No, no? Está bien, chido sí, bien chico. No, aquí está la toma está Lo mejor que es free, que es gratis. No, es gratis. No, cobra. no, no cobran. No, no cobran nada. Es lo chido. El único precio que tienes es caminar y nada más. <ríe> Exacto, el, el caminar y pues andar trayendo tus cosas cargando. Es Pero está chido aquí. Bueno, ahora sí, ya nos bañamos un rato, ¿verdad? No, sí, un rica. ratito de shower, muy sí, rica el, el agua. Rata. Muy bonito aquí, muy aquí les recomiendo que vengan. Y pues Mario, esperemos les haya gustado el video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, Ajá, que, que ya queremos llegar a, a 10.000. Y también recuerden seguirnos ahí en Instagram y recuerden seguir a Nano Nano ahí en, sí, su, en canal. su canal. Sí, su de ahí YouTube apareciendo. Y pues Mario... Nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado. Fue una aventura muy bonita y muy padre para nosotros. Porque fue de relax, fue de relajamiento. Ustedes la pueden hacer si quieren venir y a si Vallarta. Fue... ¿Te gustó Nano o no? Súper rica. Está bien heladita el agua. Bien, la, la, la verdad, la verdad, la verdad que la queremos verdad, que conociera sí. a Nano. Y, y que conociera otro, otro pedacito de Puerto Vallarta. Ah, exacto. Y, bueno, y vemos Paul. Hasta el próximo video. Y... Nos despedimos con la cascada. Ay.